WPR y los castores de Bayabón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos Puerto Rico, soy José Juan Tañón Díaz, feliz de compartir con ustedes otro sorteo de Wild Bowl Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica para hoy martes 20 de diciembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Los sorteos serán certificados por la Auditora Isabel Román, de la firma de Auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. ¿Deseas una Navidad millonaria? Pues juega Powerball que para mañana tiene acumulados 170 millones de dólares. Pídelo con Power Play y Double Play para que aumentes tus posibilidades de ganar premios secundarios. Y no olvides jugar Loto Cash, que cuenta con 630 mil dólares. Perfecto regalo de Navidad que puedes llevarte a casa en un solo pago, al igual que la doble revancha que está en 550 mil dólares. Anda y sal a jugar.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 Añade Wild Ball y descubre una nueva forma de ganar. Este es el bolo que te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Por eso pide tu jugada con Wild Ball. Comencemos precisamente con el sorteo del Wild Ball. Y el número ganador del Wild Ball en la tarde de hoy es el 8. El 8. Nos movemos para el sorteo del pega 2. Boleto en mano y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el cero. El 0. Segundo número. Es el 7. El 7. El número ganador en el pega 2 es el 07. El 07. Continuamos con el sorteo del PEGA 3. Bueno, hermano, y mucha suerte, mi gente. Estamos listos para recibir el primer número. Que es el 4, el 4. Segundo número. Es el 1. El 1. Tercer número. Es el 3. El 3. El número ganador en el Pega 3 es el 4 1 3, el 413. Finalizamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte, mi gente. Y nos preparamos para recibir el primer número, que es el 8. El 8, segundo número, es el 7. El 7, tercer número, es el 0. El cero, último número en Pega 4. Es el 9 El 9 El número ganador en el Pega 4... es el 8709. El 8709. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la tarde de hoy. Para más información visita nuestra página oficial, loterías de Puerto no se pierdan el sorteo de esta noche a las 9 Muchas gracias por acompañarnos y que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ¡De y los de Bayabón!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 Querida, ¿cómo estamos? Un día como hoy. Espero que usted se encuentre súper bien. Déjeme decirle cuánto nos alegra saber, saber que...